Eh, me tocó trabajar, después de las primas con Porcel y tuve la suerte de trabajar con todos los grandes. Una época difícil para la mujer. Con sí, claro. Hugo Monser, Tristan. tuve la suerte, pero también era difícil trabajar para una mujer en esa época. Claro. Eh, sí, Porcel me llama y agarró la parte, el, el último año y medio de acá, que hacía Bebitas y Bebotas, y después me lleva a trabajar con él a Miami, que fue un éxito realmente. Sí, sí. Era, era día a día saber si iba a quedar o no, porque llamaba, recuerdo, al, a mi casa y, y mi mamá me decía tenés que ir al teatro que te llama por cero. y le digo, ¿verdad No, sé me dijo que fuera urgente y por ahí yo llegaba y a, a, tenía que la puerta del camarín y yo, sí, Jorge, vos me llamaste para algo, siempre tratando de, de usar la cintura que, que podía, claro que me salía, sí. y por ahí me contaba un sueño erótico claro no. uh. yo con la cintura, ah, era para eso me llamaste, sí, y me iba Claro, por y ahí sí si le dabas pie por ahí continuaba, ¿no?, el, el acoso de alguna manera. Era la última Era... época que ella estaba, no pero no, no menor así, que ya estaba como más... No sé si después dijo que me lo hacía para probar. Claro. Pero, viste, había que... Eh... Las manitos, el toqueteo, el que Ahora vos cada vez que él te llamaba para que vayas a su camarín, ¿sabías que algún tiroteo iba a haber? Sí, yo sabía que algún tiroteo iba a haber, sabía hacia si el otro día, digo, y estaba en la duda, ¿y, y tendré si ibas a quedar o no ibas a quedar? Después me blanquea que era para ir a Estados Unidos, que yo venía de México, ya no quería sí. volver, pero bueno, ya estaba en el ¿Cómo sentías, eh, Karina, en ese momento? En ese momento, mirando ahora, les, ¿En con en perspectiva, no ¿podías ¿sabes? expresar? Eh, porque bien decían, te quedabas o sin trabajo, sí. o eras la que hacías lío, sí. se corría toda una bola que no podías denunciar, que no podías claro. que la mujer no tenía esa voz. Sí, sí, eh, entonces sí. uno naturalizaba ese trato y maltrato. Totalmente. En una ocasión me Ahora... daba papeles sí. y se si, si hacías reír a la gente, porque yo trataba de, de estar, no solamente de ser una cosa. Mm. Aprendí comer y quería, hacía reír, la gente se rió. Sí. No, ¿para qué? Me llama parte y me dijo yo, nena, nena, Acá sí. te traje no para que hagas reír, el único que hace reír soy yo. Ah, decir, claro. Que Marcando que... la cancha, para más, más allá de lo profesional, ¿no? en ese caso. Y claro. más y seguridad allá, personal, eh... claro. Más allá del acoso, lo que con una chica de que recién empieza, que tiene con todas las ganas que es hombre, le podía hacer ya una estrella consagrada, ¿no? como era porcel, pero no era generoso. Qué eh, imposibilidad no. de compartir un poco ese brillo. Y en tu caso, Sandra, bueno, en ¿qué mi caso estar a Luis cuando dijo que las que iban a trabajar al programa de Porcel ya sabían no. con quién se encontraban. Y la verdad que yo no. Yo sí. salía de Calabromas, de hacer un éxito tremendo y a mí me habían dicho, bueno, te llevamos a Miami con Porcel y hacemos una carrera eh, mucho más importante. Bueno, dije, bárbaro, claro. es mi oportunidad. Fue solo entrar, a hacer dos o tres programas y empezar a ver todos los acosos que hacía a todas las chicas, uh. por eso a mí siempre me molesta cuando me invitan a hablar solo de Jorge, sí. pero también me duele la situación de bueno. que hay un montón de chicas que estuvieron en los programas, sí, sí. que no dicen yo también fui acosada, yo claro. también yo por suerte donde me acosó una vez pegué media vuelta y me fui o sea, que decidiste quedarte sin trabajo. ¿Cómo? Decidiste quedarte Obvio. sin trabajo. ¿O elegiste? Obvio. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Te en acordás, uno de Sandra? los sketch, él dice claramente a esta la rajo. Porque yo ese día le había dicho conmigo, no. Ah. Estábamos con Judith Gavani detrás de un, Ay, de un panel escondidas sí. Sí. para no sufrir los acosos que él hacía todos. Ahora Sandra vos recién decías eh, que no era solo él sino que también había a su alrededor, y creo que fue recién con, con los dos Luises, que hablamos de eso, ¿no? De qué era lo que los cubría. ¿Era por ellos? No, también había gente que estaba, entre comillas, sucia, porque sí, también claro. se aprovechaba de la situación y también utilizaba el poder, o lo que... Pero, imagínate, si la cabeza claro. de grupo hacía lo que hacía, todos Pero, se sentían sí, con sí, el derecho, Era ah, como no, una sí. red, estaba el productor, estaba eh, todos el cómico sí. estaba el que te, te entregaba el presidente de turno. Era una época donde la mujer ¿Cómo dijiste...? Trabaja. Sí, eh, o el estaba, que te entregaba al el presidente, presidente de turno, escucharon sí. lo que dijo esta mujer, sí, sí, tremendo. Sí, sí. Perdón, vamos a descubrir algo. En la época, a mí me pasó en la época de los 90. Por supuesto. Que no, es decir, o te entregaban, es decir, el trabajo lo, a ver, lo te, Luis, vos sabés bien que esto no, no te miento, el trabajo lo seguías conservando, pero el empujón no te lo daban. Entonces, o vivas con el presidente de turno a cambio de un montón de cosas, o seguías trabajando pero con el sueldito pero no, no te daban el espaldarazo. En eh, una época muy difícil bueno, de la un mujer. Un soborno total, eh, una sí, extorsión. Era una red. era presidente era presidente de turno. Sí, pero ¿Cómo? ¿Los noventa? ¿Los noventa? ¿Los noventa? En los 90. De la época a los 90. En los 90. De, de los 90, noventa, 91. Noventa Ahí va a haber eh, muchas gente y no, Otras no, no accedimos. ¿Y quién era el entregador claro. o entregadora? No, eso no, no, no. No, no. no pero había alguien en, en el miedo Te lo respondo yo, no, el productor de turno. El, el, los productores claro. no, era directamente él. Él llegaba, se sentaba en su sillón especial que decía su nombre y hacía abuso y abuso de todas las chicas Ahora, que quería trabajar. ¿Puedes con contar él? puntualmente tu experiencia? ¿Vos viste ¿Sí? con que me acosó, me acosó una vez? Nunca más. Nunca Pero, más. ¿cómo fue, si podés describir para la gente eh, el contexto? Sí, y mi experiencia fue que yo eh, me había recién casado, tenía 21 años y me caso para seguir trabajando y poder viajar y todo, más tranquila mi familia. Y voy al canal a retirar mi libreto, supuestamente era retirar mi libreto, una fila de chicas en la puerta del camarín de él, que yo dije, y yo era jovencita, era chica, sí, no, no, no años, tenía las herramientas sí. que hoy tengo. Dije, ¿qué cantidad de chicas? Y entraban y salían, y entraban y salían. Bueno, hasta que me llaman, porque yo ya trabajaba con él... Y me dice, mira Sandrita, yo te quiero mucho, me encanta lo que haces en la carnicería, me encanta lo que haces en las gatitas, dice, nos vamos a, a Miami. Sí. Y le dije, qué buena oportunidad. Sí. Pero mira dice, a mí me gustaría que vos te vayas como pareja mía. Ah. Bueno. Pero para un punto, sabes qué? Porque sí. te digo un punto, ayer no me acuerdo quién fue que dijo que, por lo general, Jorge lo que hacía era pero, pero, a, a quienes estaban en pareja... Sí. No se metía ahí No, sí. mentira. Me, me gustaría, mentira Me gustaría seguir escuchando cómo fue Disculpa, no, no, Débora, ¿eh? él sabía que estabas casada ya. Sí, obvio, toda la cómo, prensa cómo sabía Había cuento. ido eh, todas las chicas de Calabromas a mi casamiento Todo el mundo sabía que yo me había casado La propuesta vos, entonces era que vos fueses a Miami, En ese pero camarín de Canal 9 ¿eh? Fue la propuesta sí. Bueno, yo ahí lo insulté Era una de las que peleaba y se iba sí. Y entonces estaba mal visto porque claro. era la quilombera, la quilombera. claro, y no, no lo mismo. único claro. que hacía era defenderme. ¿Y él cómo, cómo reaccionó cuando y él vos me te tanto. se él quedó helado porque no esperó de una chica tan joven la respuesta que, que le dio, siendo sí. que él tenía a todo el resto a su insinuó, Haciendo cola, claro, para... Obvio. Sí. ¿Cómo se insinuó él? Así, textuales. Me dijo, yo me quiero ir, me gustaría que tú vayas conmigo como pareja mía. O sea, fue una propuesta, no llegó a nada físico, no, no llegó a algo... No, no lo permití, no bueno. lo permití. Bueno, yo venía otro... de trabajar con Juan Carlos Calabró y con todo el elenco, que era lo más... Sí, lo, más, lo más, de lo más, el mejor cómico, educado, con una familia ejemplar, que yo era como, como hija de ellos. Acá a mí Juan capocómico. Carlos sacaba el auto, su Mercedes, para llevarme hasta la parada del colectivo. Sandra, con otro capo Silvia Peirú dijo que tuvo que directamente tramar con el productor, dormir sí. al capo con una pastilla en el café, no, no. porque el capo organizaba la gira y había dispuesto que en su habitación iba a estar la vedette, que era Silvia. Claro. Digo, y es, según dijo Silvia, remito a sus palabras, sí. la, el capocómico que la relegó y la puso atrás, y claro, es donde sí. se tiñe el pelo de rojo, que recuerdo era Mario Zapaga. Sí, claro yo, yo le, le quiero insistir con lo que le preguntaba recién, porque, sí. no porque sea insistente, sino porque no. No, hacíamos referencia en estos días que Jorge... Eh, eh, hasta en el momento de abordar Tenía esa cuestión machista De si estaba acompañada por un hombre en la vida Parece que no, que lo frenaba Entonces, no, si, no. si se sabía que estabas casada Evidentemente no, no, era, puedo, tan no, no era, era, tan era tan así No era tan así, no era para nada así. No, Mira él abusaba uno. de todo el mundo Tiroteaba en todo mi el caso, mundo En este caso la verdad que tengo que agradecerle ¿No? a lo que eran los productores en ese momento Porque como yo me fui, que viene el verano Y siguen repitiendo lo que eran los programas Claro Entonces, ah, y bueno, tuve un poquito más de salida en el aire con sí. el programa de él sí, sí, sí. Pero bueno, yo después la que Aparte de verdad, ella venía de bromas que, había que hecho, estaba tío. otra en la onda la ola, Yo la recuerdo. La, la lo que, es, que dice sí. de de él. se refería a las mujeres que estaban casadas Pero que tenían ya un nombre las que hablan bien son Graciela Alfano, Yuyito, que estaba con Coppola. Digo, a eso se refería, no no no por ahí, eh, sí. con todo respeto, sí, vos tal no, vez eras no, no, no, una joven que empezabas, tanto, ¿sí? eras parte sí, del elenco, sí. pero con una número uno no, no bueno, se Bueno, pero ella estaba en ese momento, no era Graciela Alfano, pero estaba en un sí. momento en sí. el que la cresta de la Ola, de verdad, claro. en el que Calabroma estaba acá... Y ella era parte de estar acá con claro, Pero ¿no? mira, ¿no? las gatitas en esa época, yo me acuerdo de ella, tenían su nombre. ¿eh? O sea, sí, si sí. Oye, ¿cómo te eso lo pregunto. Núcleas, claro. No era porque sí, Sandra, sí. porque tener un nombre no tener un nombre. Karina... Era eh... todo lo mismo. Era, no era, era, sí. Ser gatita era ser, wow, como una chica zofóbica en ese momento. Sí, sí, sí. Claro, claro. Era Karina era número caso... uno. No, ser gatita ya eras número uno. Entonces, en pero había que llegar y había que mantenerse. En tu claro. caso fuiste a Miami sí yo fui ¿Qué? a Miami que eligió dos chicas qué tipo de situación eh, o situaciones en Miami ya estaba en Miami ya empieza el problema que eh, bajarte un poco si hacías reír eh, mezquindarte por ejemplo me ofrecieron no sé trabajar grabar un disco a mí a mi otra compañera te ofrecía cosas y ya te pedía plata para poder realizarlo cómo si no no te dejaba es por, es, claro como él te daba la pantalla éramos refamosos quién te, quién te eh, porcentaje sí, no te... Por pedía un porcentaje claro, de los laburos la extra. en dólares, claro. Claro. Y no era que te decía, bueno, las tengo a las chicas. Pero vos tenías la... ustedes cobraban un No, no, estudio. yo no tenía... No, no, porque eso es Nos otra llevó cosa. a las dos, de, de, nos dijo, son dos buenas personas, no teníamos contratos solamente con Telemundo. No, no, no tenía exclusividad con él. Claro. Claro. Él me hizo conocida, pero... A ver, tenés que dejar que el otro Algo muy puede. común en el medio. ¿Eh? ¿Eh? No, no, lo, es. lo es. está peajes. Planteando, eh, los peajes. Claro, exactamente, le, las aduanas. Las aduanas. Clarita. Pero era mucho lo que se pedía por yo. Entonces vos, vos le decías al que te contrataba, son tanto del señor y, y lo que me ganaba yo. Eh, era una mezquindad a la gente que trabajaba con ¿Y él. ¿Y tuviste que llegaste a pagarle a No, no llegué a, a revisarlo porque no me daba los números. no, no porque tenía, nos, nos conocía todo el mundo a nuestros pies. Claro. Y propuestas por todos lados y el señor nos, nos dejaba. Entonces cuando yo le decía yo me voy y me dice, ah anda, tengo una cola. Hasta que un día digo me voy. Eh... ...y no tenía tanta cola de chicas... ...gustaban mucho las argentinas... ...las sí. dos estaban muy identificadas... ...y al tiempo me vuelve a... ¿Quién era eh, tu compañera? Adriana Mendoza... Adriana... Ah estuvo, ah, estuvo ayer ayer, ayer, ayer hablando con dos... Claro, claro, claro. Sí. Llevó a, a Miami que estuvimos ¿Y con qué él? fue lo que pasó, Karina? ¿Qué vas a decir recién? No, no, después también con el tema del de, bueno, dinero... ...era una persona que también para la misma compañía... ...era tacaño... Eh, ...no sé, perdíamos un avión... ...perdimos un avión en Canadá... ...porque estaba en silla, ya en silla de ruedas él... ...porque estaba enfermo estaba jugando... Y no nos quería dar hospedaje es decir, porque para pasar la noche. Tuvimos que estar todos juntos en una habitación hasta el otro día que viniera el eh, tomar otro vuelo. No era un tipo generoso con quien realmente... Con las chicas y con el elenco, porque también estaba Fernando Ciro y había otros otras personas. El Eso. Todos. Eso este, todo. Y hay un montón de cosas que te, sí. te puedo decir sí. hoy ah, sí. con el diario del lunes que realmente no fue un hombre, si bien aprendí un montón, aprendí Seguro. a estar alerta, aprendí bien. a trabajar bajo presión. Y creo que Ay. la época en esa mujer, la, la mujer aprendió en esa época a trabajar bajo presión. Sí.